El magistrado a cargo del, del caso dispuso la detención preventiva de esa señora una vez que ésta sea dada de alta médicamente en el Nosocom en el cual todavía se encuentra internada. Tenemos conocimiento que posiblemente en el transcurso de las eh, siguientes horas esta va a ser dada de alta y bueno pues será ya supuestamente seguramente trasladada hasta este centro de orientación femenina donde guardará detención preventiva de acuerdo a lo dispuesto por el señor magistrado. Tenemos, eh, tenemos conocimiento de que no ha no se ha sometido a estas intervenciones eh, eh, para poder eh, curar sus heridas y demás que, eh, por cierto, son internas. Entonces, eh, ayer también el magistrado dispuso que reciba pues atención eh, psicológica o, o, en su caso, psiquiátrica, si es que fuera necesario, para tratar de convencer a esa persona eh, que reciba la atención médica correspondiente, ¿no? no solamente pensando en su integridad física, sino también en la integridad del nuevo ser que está llevando en su vientre.